Ay, al fin algo de Spider-Man Spider-Man es un héroe muy explotado Tenemos películas de Spider-Man, series sí. de Spider-Man Muñecos de Spider-Man, sí. versiones de Spider-Man No por de Spider-Man Spider-Man ah, es un producto Porno de Spider-Man Muñecos de Spider-Man, versiones de Spider-Man No por de Spider-Man, Spider-Man es Un producto que se vende y vende Muy bien y también gracias a eso Tenemos los memes Mira lo que tierno, hay muchísimos memes De Spider-Man de todas las versiones Pero el que más destaca es el del Spider-Verse, que realmente no es De ningún Spider-Verse, entonces de dónde Carajos no. es, de la mítica serie animada De Spider-Man de 1967 sí. Que está es fan bien ar. rara Este momento se da en el episodio 19 De la primera temporada en donde Spider-Man trata de detener a alguien que se sacie... hacía cada escena de la serie de, lo, de los 60 no eh, da cualquier fragmento <ríe> da para hacer un meme ¿eh? pasar por varias personas entre ellos él y al final lo logra dejándonos el mítico meme ese hombre es un impostor el impostor eres tú Puedes pensar, oh, gracias a eso tenemos el Spider-Verse Pero en realidad, no No tuvo nada de repercusión esta escena Hasta hace unos cuantos años Que se volvió muy popular Y ha habido versiones del meme muy <risa> sí. Y se volvió en realidad el meme Dos veces, pero Como oh, pasó el meme al cine, increíble ¿eh? Hey, Spider-Man ¿Qué es un país africano que empieza con Kenya? meme, ese es... es My Venom. Kenya suck on these nuts. ese yeah. es ¿Qué tipo de estás Puma white. Puma dick in your mouth. ¡Ja! <risa> ¡Ja! ¿Sabes qué más sucks? ¿Qué? You sucking on these nuts? <risa> <risa> no me da la vuelta Spider-Man. <risa> ¿Eh? ¡Eh! salir a jugar ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! a ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Hola Pedro El poder de Cristo En la palma de mi mano Esta colonoscopía Me está gustando más de lo que creí Si mi esposa se entera Querrá jugar con su dedo Me gustan mayores hotel. No, Hotel no. Empezó a llover Qué raro Algo se me está olvidando <risa> La ropa <risa> Mi ex <risa> lo dijo Soy un mal polvo <risa> okay, well. No pude ser mal polvo Duré más de tres segundos, ¿no? Sí... Necesito boletos para Bad Bunny ¿Hurtarlos? No, no, no, no soy criminal Es cierto Sería un crimen no ver al Conejo Malo Igual va a ser el, el muerto ¿Te dio unos boletos de Bad Bunny con una liga? Porque encontramos la liga. <risa> Estos cuatro brazos son Con el propósito de que puedas hacerte el Vladimir sin llegar al cansancio. Son resistentes al calor y a la fuerza de roce. No se asuste. Es que la tengo muy grande. Haces que me excite. Tengo la Te ahorcaré. <risa> ¿Te gusta? Ya te dije que no es mi sugar mami Lo nuestro es amor real No voy a morir siendo fan de Kuno No, mexicano eh Recuerda no irte sin suscribirte al canal Darle like y comenta Y todas esas cosas que dicen los jóvenes de hoy <risa> Wonder, girlfriend is dead. Eh? No puedo creerlo, Wanda. ¿Eh? Ah, no entendí nada. Ah, la mierda. Superior Iron Man. Oh, muy bueno es. Tony Cage, casi lo ¿Fifty ¿Es No, didn't. No, <sighs> it. yes. oh, okay. <laughs> <laughs> <laughs> no the... Nota línea alterna. Fotosíntesis, <risa> eh. Este supone que es Tom Holland y este toy Maguire, ¿no? No lo no entiendo. <risa>